Próxima estación. Terminal Martín Carrera. Correspondencia. Línea 6. Dirección El Rosario. Por su propia seguridad. Ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación. Talismán. Anticipe su descenso. Próxima estación. Bondojito. Anticipe su descenso. Próxima estación Consulado Correspondencia con línea 5 Dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Canal del Norte Anticipe su descenso Próxima estación Morelos Correspondencia con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación, Candelaria. Correspondencia. Línea 1. Dirección, Pantitlán, Observatorio. Próxima estación, Fray Cervando. Anticipe su descenso. Próxima estación, Jamaica. Correspondencia con línea 9. Dirección, Pantitlán. Tacubaya, próxima estación, terminal Santa Anita, correspondencia con línea 8, dirección, constitución de 1917, Garibaldi, por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.